¿Qué tal muchachos? Ya tenemos el anuncio oficial del dropeo de series y hoy toca analizar cartita por cartita. Muchachos, ¿cómo están? Esta imagen que están viendo aquí pertenece al Discord oficial de Marvel Snap. Acaban de hacer este anuncio donde están poniendo justamente este dropeo de series. Hoy lo que vamos a hablar es justamente de las cartas que están dropeando. Ustedes recuerdan que yo había hecho un video no hace mucho, creo que hace una semana atrás o algo así, donde estábamos hablando del calendario del dropeo de series. Pero como les decía, mientras no sea algo oficial de Marvel Snap, de todas maneras, maneras no se puede hacer un análisis riguroso al respecto pero ahora ya que está oficial y ya sabemos cuáles son las cartas que realmente van a bajar vamos a comenzar a analizar al respecto lo que sí les puedo adelantar aquí muchachos es que este dropeo de serie este momento creo que es el mejor de todos los dropeos de series que han habido ya que están bajando aquí cartas muy pero muy interesantes para poder conformar muy buenos mazos o hacer mazos más contundentes y ahora lo que toca hacer es analizar el primer grupo de cartas que vendría a ser de la serie 4 a la serie 3 como pueden ver aquí Aquí hay 5 cartas y este es el dropeo más grande hasta el momento que ha habido de todos los dropeos anteriores. Antes han habido 3 cartas, 4 cartas ingresando a la serie 3, pero ahora hay un total de 5. Y de estas 5 cartas que estamos viendo aquí muchachos, hay 3 cartas que para mí realmente valen la pena. Pero vamos a pasar a explicar primero las 2 cartas que no valen mucho la pena para mí. En este caso la primera vendría a ser Super Scroll. Esta cartita... Parecía ser muy relevante por la habilidad que tiene de copiar todos los efectos continuos de las cartas enemigas, pero verdaderamente ahora en este metajuego no vale mucho Super Scroll se queda, se queda muy, eh, muy atrás porque hay demasiadas cartas con diferentes efectos continuos que tienen diferentes restricciones o condiciones y hace de que Super Scroll no puede estar preparado para poder brillar con todos esos efectos combinados. Por ejemplo, ¿no? Generalmente hay Patros en el metajuego. Hay cerebros. Hay este Darkhawks. ¿no? Hay este mazos también que están llevando con eh, Thanos, ¿no? Con efectos continuos. O, o algunas otras cartas que están llevando también efectos continuos adicionales. Y, la, y lamentablemente Super Scroll no va a estar preparado para poder copiar todos esos efectos continuos. Y hacer que verdaderamente pueda destacar eh, estratégicamente. ¿no? Porque para, para que tú copies, por ejemplo, un efecto continuo de Darkhawk. Pues tú deberías tener también el, eh, no sé, pues el Rock Slide. Del Korg para que puedas haber tirado Rocas en el lado del mazo del oponente Pero generalmente tu mazo no está condicionado Super Scroll, recuerdo que era una Carta que parecía ser muy relevante porque En ese entonces cuando estábamos En diciembre más o menos había un meta donde se jugaban Muchos continuos, muchos mazos Dino, entonces por ahí como que era más Sencillo digamos poder eh, tener Un metajuego con un par de cartas con buenos Efectos continuos o un par de mazos nada más Y eso hacía sí que Super Scroll sí pueda ser muy valioso Ahí porque tu mazo podría haber sido Adaptado digamos como un counter para esos mazos de los que te estoy hablando Pero lamentablemente el metajuego está tan variado ahora Que Super Scroll ha pasado muy por detrás Y que la verdad va a ser una carta que va a pasar muy por lo bajo todavía Dentro de este metajuego Y ahora toca hablar de Black Panther Que es una carta de pase de temporada Una carta que en su momento era muy buena, muy explosiva también porque se podían hacer combos interesantes, ya saben ustedes este combo clásico donde jugabas Wong en una ubicación luego jugabas Black Panther ahí y finalmente jugabas a Learning sola y terminabas teniendo pues dos Black Panther de 32 de poder en las otras dos ubicaciones, era muy interesante ese combo, era muy bueno ese combo pero también estabas muy expuesto a un Shang-Chi, a un Cosmo inclusive si quieres ponerlo ahí a un Encantres para neutralizar el Wong también y había muchas maneras de poder molestarlo se podría decir incluso un Armor también podía a molestarlo para que Arnin sola no lo pueda destruir y al final el Black Panther se quedaba ahí y ganabas tú en las otras dos ubicaciones pero eh, dentro de todo Black Panther digamos que en su momento se comportó bastante bien en el metajuego, rindió algo se podría decir pero ahora últimamente no he visto que haya estado siendo jugado, incluso eh, trataron de hacerlo funcionar con Shuri pero sin mucho éxito la verdad, incluso yo también lo quise probar en algunos mazos, pero no sentía que estaba rindiendo en el metajuego Black Panther. De todas maneras, es una cartita que es hasta, hasta un poco más relevante que Super Scroll. Se podría decir. Va a trabajar un poco mejor. Pero no sigue siendo una carta. Digamos que va, que va a dar un gran desempeño dentro del metajuego. Y ahora sí, hablemos de las siguientes tres cartitas que podrían ser muy relevantes. Comenzando por la mejor en este caso. Para mí, que vendría a ser Valkyria. Valkyria es una carta súper interesante, muchachos. Una carta súper buena. Es una carta que está encajando en muchos más competitivos incluso Valkyria hace que estos mazos sean más competitivos todavía que antes o más sólidos en este caso hay mazos, por ejemplo de Cerebro, de Patriot mazo de Thanos también donde Valkyria está reforzando bastante digamos el arquetipo y está haciendo que se juegue de manera espectacular Valkyria generalmente se juega en el turno final sin prioridad y hace que tú puedas ganar la partida, teniendo Valkyria ahora en serie 3 va a ser de uso masivo todo el mundo la va a tener y aquí lo que nosotros también debemos preguntarnos es cuáles van a ser los counters para Valkyria porque casi todo el mundo lo va a estar utilizando a Valkiria, va a ser una locura la verdad ver, eh, sobre todo porque Valkyria tiene este factor sorpresa de turno final, entonces mucha gente la va a estar utilizando de todas maneras porque te puede asegurar ganar en una ubicación acá Valkyria por ejemplo para acompañarla en el turno final generalmente puede ser un ant o puede ser una eh, gema del alma también de Thanos no, o puede ser también un mismo Blue Marvel que lo hayas tirado en turno 5 y lanzas Valkyria en la otra ubicación donde se encuentra una ubicación llena probablemente y ganarías por el bostó de Blue Marvel, es muy interesante todas las combinaciones que tiene Valkyria creo yo que una manera de que tú puedas evitar tal vez de que a Valkyria eh, te pueda molestar es utilizando Luke Cage es una carta también de counter contra Valkyria muy buena y la otra también es dejar que el jugador de Valkyria tenga prioridad así le molestas bastante también el seteo de Valkyria en esa ubicación y tú puedes lanzar una carta con mayor poder y terminarías ganando también esa es otra forma pero lo que sí les digo es que Valkyria va a ser una carta muy utilizada mucha gente se va a emocionar ahora que Valkyria ha llegado a serie 3 y la van a estar utilizando bastante y pues digamos que eso es bueno porque se van creando también antídotos cuando una carta se hace muy masiva y ahora, muchachos, seguimos con Bass. Para mí, Bass es otra carta también que tiene un peso muy similar al de Valkyria, ya que Bass está entrando en muchos mazos para reforzarlos. También en este caso estamos hablando de mazos de Patriot, mazo de Cerebro, el de Mr. Negative. Estás hablando también que de repente hasta entre mazos de Thanos, los mazos de Cera. También ahorita se han vuelto muy populares, donde estamos viendo también a Bass que está en todos lados, hasta incluso por ahí, hasta en mazos de Darjo Creo que han estado poniendo Bass también. Una cosa increíble en mazos donde se está jugando Sentry últimamente también, están poniendo. La más a Bass, perdón, y lo utilizan más que todo con Luke Cage, ahí. Por si en caso Bass setea, digamos, alguna carta que tiene un poder muy alto, lo setea 3, pues Luke Cage hace que esta carta recupere nuevamente su poder original, y eso es una cosa muy increíble, la verdad, con esas interacciones que están habiendo entre Bass y Luke Cage. Pero como les digo, Bass ha llegado justamente para quedarse en este metajuego y es hace muy popular, igual que Valkyria, sobre todo porque es una carta de coste 1 nada más y hace que puede entrar en muchos más mazos. Sobre todo, necesitas robar a Bass al inicio para que tu partida. O para que tu juego pueda ser mucho más fuerte y tengas más probabilidades de ganar. Así que okay, aquí a base lo vamos a ver reinando junto con Valkyria. Y aquí he dejado Yuri al final de estas tres cartas, muchachos. Porque todos sabemos que Yuri la van a nerfear. Pero no sabemos qué tanto. No sabemos qué tanto daño le van a hacer con el nerfeo. Puede ser que le hagan un nerfeo leve, la verdad, que haga que Yuri se siga manteniendo pues como un arquetipo fuerte dentro del metajuego. Como puede ser también que le hagan un nerf tan grande que de repente es como líder, ¿no? Terminan haciendo un nerf tan grande que lo terminan dejando pues totalmente inútil. O sin lugar dentro del metajuego. Por eso es que tampoco se puede determinar si es que va a ser una carta tan mala como Super Skrull. O puede llegar a ser una carta tan buena como Valkyrie o Bass. Por esa razón es que ahorita como que Yuri se encuentra en el limbo. Y no se sabe realmente qué tan mala va a quedar. O de repente va a quedar todavía usable para un metajuego futuro. Y ahora vamos a hablar sobre el grupo de cartas que están descendiendo de serie 5 a serie 4. Aquí como ven solamente van a ser 3 cartas. Así que el análisis acaba de ser más cortito. Comenzamos primero por Stature. Que esta es una carta también que cuando salió... Medio que convenció a la gente al comienzo, pero después comenzaron a analizar un poquito más la habilidad. Y medio que ya se dejó de lado Statior en el metajuego. Pero qué es lo que pasa acá con Statior. Statior puede llegar a costar 1.7, ¿verdad? Pues es algo parecido, digamos, al Miles Morales. Pero en mecánica de descarte. Para que esto sea efectivo, Statior. Tú tienes que haber descartado una carta del oponente. Hacer que el oponente descarte una carta. Para que Statior baje su coste de 5 a 1. Esto se puede hacer mediante dos cartas. A actualmente en el juego, sea Black Ball o sea el mismo Moon Knight, esas dos cartas pueden ayudar a que tú le descartes una carta al oponente, porque la otra manera sería que el oponente te use justamente un mazo de descartes y ahí Stature puede salir pues sin que tú tengas que hacer nada pero eso tú sabes que no va a pasar mucho porque aparte los mazos de descartes no son muy comunes digamos en el metajuego, no están muy altos se podría decir, creo que son tier 3 me parece en estos momentos así que no es muy relevante ahorita un mazo de descarte y por esa razón es que Stature no es muy viable aquí, incluso no valdría la pena gastar tokens por Stature, muchachos No lo vayan a hacer eh, Es una carta, se podría decir que puede tener Cierto juego, pero de todas maneras no me gusta Tanto, es una carta que por ahí De repente se puede combar con munger no, De repente y haces el descarte con Black Ball En turno 5 y sacas dos statue En turno 6, pero creo que hay Combos incluso que son un poco más fuertes En turno 6 o incluso si quieres Poner el Magic con el Limbo Hay turnos que son más interesantes o más Potentes en poder de los que te puede brindar Stature aquí, de todas formas esta carta pues que esté bajando a serie 4 digamos pues ahí queda pero si es que baja cuando baje a serie 3 creo que ahí es donde va a ser de repente que más gente pueda reforzar sus masitos de descarte y sobre todo hacer de repente que cartas como black ball o cartas como de repente este moon knight puedan llegar a ser un poquito más usadas también en un metajuego donde tal vez se pueda tener un descarte híbrido de repente se pueden combinar dos arquetipos y descarte con algo más tal vez para que pueda ser más efectivo Statue. aquí y ahora aquí tenemos a Modoc, muchachos, que esta es una carta de pase de temporada Y que el momento que fue anunciado también un poquito que llamó la atención a la gente Porque eh, digamos que la habilidad que tenía de descarte Iba a ser de que los mazos de descarte sean más sólidos, ¿no? Porque se podían hacer ciertos combos interesantes con los mazos de Apocalipsis, Drácula Y con la sinergia también con Morbius ahí para que se bostee mucho más Modoc estaba hecho justamente para mejorar los mazos de Descartes Hacerlos más competitivos Pero lamentablemente desde que salió Modoc Los mazos de Descartes tampoco no es que hayan recobrado o hayan cobrado mucha fuerza fuerza verdad se han quedado casi igual prácticamente y no se están utilizando tanto cuando salió modo había mucha gente que intentó justamente tratar de revivir digamos los mazos de descartes pero no salió la cosa tan bien incluso por ahí hay algunos combos eh, tengo un video ahí también donde les enseñé un combo OTK que se puede hacer con modo y con congela que es muy interesante también les recomiendo que lo hagan así sea por diversión porque la verdad está muy bonito y hace también que modo ahí pueda tener cierto valor también pero el problema es que tienes que estar esperando que te pasen o sea que tengas todos esos robos buenos para que puedas hacer ese combo de ahí pero fuera de esos modos digamos ahora que está bajando a la serie 4 pues bueno es más fácil de que pueda salir también en los cofres por ahí abriendo cofrecitos eso ya es depende de la suerte de cada uno pero si en caso le sale ahí ustedes tienen varios mazos que les he compartido en mi canal tanto de youtube como en los canales digamos de twitter instagram donde van a ver también algunas variaciones de mazos de descarte con modo donde de repente por ahí también le puedan dar algo de uso y aquí he dejado lo mejor para el final muchachos acá me emociona mucho el hecho de que Ghost esté bajando de serie Aunque todavía esté en serie 4 De todas maneras esta es una carta muy interesante Porque hace de que otras cartas que no necesitan Prioridad para poder optimizar sus efectos Puedan tener mucho más peso en esos Mazos, en estos casos Acá estamos hablando pues como un ejemplo básico De Valkyria, ¿no? Valkyria como les decía No necesita tener prioridad para poder hacer Su efecto mucho más contundente Y para poder setear de la mejor manera Digamos todas las cartas que estén en su ubicación A 3 de poder, pues acá justamente Ghost si sí va a hacer eso posible, y va a garantizar que no tengas prioridad en el turno. En todos los turnos en realidad. Pero sobre todo tú buscas en el turno final no tener prioridad. Y por esa razón es que Ghost es muy bueno. Acá lo que sí tienes que cuidar a Ghost. No puedes dejar que lo mate por ejemplo un Killmonger. Que eso puede suceder también. Así que por ahí de repente tendrás que usar algún armor. Para poder eh, asegurar digamos su protección de Ghost. Creo que un mazo donde podría ir también. O podría ser interesante que vaya Ghost. Podría ser también un mazo de cerebro. Incluso hablamos de Cerebro 13. Porque ahí puedes utilizar un armor y proteger a Ghost y de repente también asegurar de que así la Valkyria que esté en el mazo de cerebro pueda salir al final ¿no? y pueda setear a todo a 3 de poder y generando justamente los bosteos respectivos porque es un cerebro 3 así que todos irían a 7 de poder al final ¿verdad? eso haría justamente Ghost acá y también para los que usan por ejemplo mazos eh, no sé como los de shang de repente donde están llevando ese tipo de cartas como shang pues acá Ghost también te puede asegurar también que shang salga al final y pueda reventar a todo lo que el oponente vaya a jugar en ese ubicación por esa razón creo que estas tres cartitas Ghost creo que es la más contundente estratégicamente hablando, solamente que tienes que protegerla o tener un poco de suerte que no te la vayan a destruir para que puedas jugar sin prioridad, como les, como les digo no hay varias cartitas que no necesitan prioridad que son cartas contra generalmente y acá Ghost por ejemplo si sí te va a dar esa ayuda, si tú por ejemplo quieres jugar a Cosmo, sabes que con Cosmo siempre necesitas prioridad para que Cosmo se revele primero y la otra carta que se revele el enemigo pues la puedas bloquear, ahí sí pues no necesitas Ghost para nada, más bien Ghost haría daño, pero en cartas como Valkyria, por ejemplo, no, o como shang que les estaba diciendo, pues Ghost va a ser oro puro justamente para que pueda formar parte de esos mazos. Y aquí en este dropeo de series muchachos Creo que quien está haciendo los grandes beneficiados Van a ser los jugadores free to play más que todo Los que están tratando de avanzar en sus niveles de colección Y de repente no tienen la cantidad de tokens Para poder digamos comprarse otras cartas más valiosas por ahí Y van a tener ingresos de cartas muy buenas Que con eso van a poder armar muy buenos mazos accesibles inclusive Y con eso poder subir de rangos También esto puede funcionarle para los jugadores que son nuevos Aquellos que están de repente todavía con 1500 de nivel de colección 2000 de colección de repente por ahí Y con eso pueden estar Adquirir de repente por ahí estas cartitas Que también van llegando, que son buenas Cartas valiosas la verdad, si te toca Valkyria, te toca Bass, por ejemplo Date por servido, date por bien servido porque son Cartas muy buenas en este tipo de Justamente de dropeo de series que están Llegando y que van a hacer que tengas mazos más Competitivos, como yo les decía, si quieren Saber de mazos, yo he estado publicando prácticamente De forma diaria, he estado Publicando diferentes mazos con diferentes Arquetipos y acá dentro de esos Mazos que he publicado, he publicado muchos mazos Que tienen que ver con Bass, con Valkyria Inclusive con Shuri también por ahí Que son masitos muy interesantes Con los cuales ustedes van a poder Digamos tener, no sé, hay, acces hay accesibilidad Digamos en todos estos mazos aquí Hay algunos que son un poquito más difíciles de hacer Hay otros que son un poco más baratos Incluso que tienen cartas más comunes Pero les recomiendo que prueben muchachos Una vez que les toquen estas cartitas Revisen mis redes ahí para que puedan ver todos esos masitos Que por ahí alguno de ellos de repente les puede servir Para que puedan tratar de rankear Pero bueno, no queda más que agradecerles a todos Si han llegado hasta aquí a ver este análisis me gustaría saber sus opiniones también lo pueden dejar en la caja de comentarios si tienen alguna cosa adicional que decir o algo que creen que por ahí de repente pues crean que deba de agregarse pues pueden compartirlo acá todos los conocimientos compartidos siempre son bien recibidos les agradezco bastante todo el feedback también que puedan dejar aquí y recuerden que estoy siempre en mi canal de la plataforma morada haciendo transmisiones en vivo de lunes a viernes por las noches el enlace se lo dejo en la descripción de este video. así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti